1. Sé fuerte, no importa lo que estés atravesando. Nada es permanente, todo es temporal, en algún momento tu vida va a mejorar. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovechalos. Sonríe, vive. Vence tus miedos. Llora si tienes que hacerlo, saca los que tienes dentro, pero jamás caigas pues en esta vida no tendrás cada mayor a la que puedas soportar. Número 2. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice, levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos dan felicidad. Los días malos dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte. Las caídas te mantienen humilde. Pero solo Dios te mantiene de pie. Número 3. Sé fuerte, no importa por lo que estés pasando ahora. Ninguna pena es para siempre, tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar. Pero después ten valor y levántate. Seca las lágrimas y sigue adelante. No te detengas. Número 4. Sé fuerte, porque las cosas van a mejorar. Tal vez hay tormentas ahora, pero la lluvia no dura para siempre. Número 5. Hoy me buscaré entre los recuerdos para saber en qué momento mi destino se marcó. Hoy buscaré en mis días para entender da sentido a mi existencia. Hoy buscaré en el suspiro de mis anhelos y mis aspiraciones para saber el camino. Hoy me buscaré y con amor, aceptaré lo que soy y lo pelearé por todo lo que se pueda llegar a ser. Número 6. Parte de la vida es navegar por el mar de la incertidumbre. Enfrentando el dolor, causado por las decisiones nunca antes tomadas. En la búsqueda de nuevos puertos, el mar de emociones hará flotar tus peores miedos, pero al final, te fascinará. Al fin a nada será igual. Número 7. La fortaleza es la capacidad de adaptarte a la tragedia, sacar provecho del dolor, mantener optimista aún dentro de la confrontación y entender que tu fortaleza yace en tu plena convicción de que mereces lograr aquello por lo que luchas. Un espíritu fuerte, que encuentra sus fuerzas en Dios, permanece inquebrantable aún en los momentos duros. Número 8. La fuerza más grande que yace en el ser de la mujer es su capacidad de no rendirse, de pelear aún cuando la esperanza es nula y ausente, es la demostración viva y carne propia que la fe mueve montañas. La voluntad destroza a la maldad. Y la feminidad, con su suavidad, puede destrozar el orgullo de los que practican las maldad. Número 9. Toda mujer es la manifestación constante de dos fuerzas que rivalizan. Una es la mujer frágil y débil que se quiebra ante la vida, que se rinde, que prefiere darse por vencida. La otra es la mujer que no bajará la cabeza, que no se pondrá de rodillas antes el engaño, la mentira o la traición. ¿Cuál ganará? Depende de ti. Ambas son decisiones duras que te llevarán a experimentar mucho dolor. Número 10. Existen elementos en este mundo que son conocidos por su dureza, resistencia y capacidad de existir en los lugares más hostiles que hay. Está el titanio, el tungsteno o el aluminio de titanio, pero hay un elemento aún más fuerte que estos, y este es el espíritu de una mujer. Número 11. Hay momentos para ser una mujer fuerte, pero también hay momentos para ser frágil, débil, vulnerable, desamparada y necesitada. No siempre vas a poder con todo, no siempre serás capaz de encarar a las personas malas, no siempre tendrás las fuerzas, siempre habrán momentos en que necesitarás alejarte de todos y tomar un respiro. No hay nada de malo en descansar, lo malo es renunciar. Número 12. A veces solo quieres perderte y soñar en un lugar donde puedas ser plenamente feliz. A veces solo quieres perderte en tus emociones, pensamientos y fantasías. Para recordar que quién eres, lo que quieres, hacia dónde vas. Es fácil perderse cuando el mundo te obliga a dejar de pensar en ti. Número 13. Querida amiga, entiendo que hayas pasado por momentos extremadamente difíciles y que te sientas abrumada por las tragedias que has sufrido. Quiero que sepas que eres mucho más fuerte de lo que crees y que estas experiencias no te definen como persona. Número 14. Es normal sentir tristeza, dolor y enojo después de una experiencia traumática. Sin embargo, es importante recordar que estos sentimientos son temporales y que eventualmente pasarán. Trata de ser amable contigo misma mientras sanas y recuerda que tomarse el tiempo necesario para sanar es una parte importante del proceso. Número 15. En lugar de enfocarte en lo que ha salido mal, trata de concentrarte en las cosas buenas de tu vida. Aunque es difícil, trata de encontrar algo positivo en cada día y agradece por ello. A medida que vayas haciendo esto, Verás como tu perspectiva va cambiando y te sientes más positiva. Número 16. Es importante recordar que todos enfrentamos desafíos y momentos difíciles en la vida. Lo importante es cómo elegimos enfrentarlos. Aunque es fácil caer en la tristeza y el desánimo, es importante tratar de mantener una actitud positiva y buscar maneras de superar esta situación. Número 17. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Conforta mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Número 18. No se angustien por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Número 19. No os preocupéis por nada, antes bien, en toda ocasión, presentad en oración vuestras necesidades a Dios y dadle gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 20. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Número 21. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien tendré miedo. Número 22. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Número 23. Porque yo estaré contigo, me protegeré y te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Número 24. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Número 25. Porque yo sé que mis pensamientos para contigo son pensamientos de paz y no de mal, para darte el futuro que esperas. Número 26. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder que me salva, mi alta torre. Número 27. La fortaleza de toda mujer está en su capacidad de darse cuenta que no debe depender de nadie, solo de Dios. Si su fe está puesta en él, se vuelve sagaz, hábil y sin que haya nadie que la derrote. Número 28. Toda mujer tiene una fuerza interior que la hace única, solo palpable por unas manos que sabe reconocer la grandeza que en ella hay. Y esas manos siempre serán las del Maestro, de aquel que murió por ella en una cruz. Número 29. La fortaleza de una mujer está en su fe en que todo saldrá bien, en su determinación a hacer que todo saldrá bien y a creer que Dios hará que todo saldrá bien. Número 30. El mayor pecado para cualquiera es tener a una mujer fuerte como compañera y no apreciar el valor que ella tiene.